Bienvenidos todos los que estáis delante de los televisores para ver esta retransmisión del partido de vuelta de esta primera eliminatoria. El resultado de la ida no puede ser más claro, así que son muchos los que ven este partido como un mero trámite. Y aunque hemos visto remontadas impresionantes en la historia de este deporte, nada indica que el partido que veremos hoy pueda ser una de ellas. Se espera, si quieren, un milagro. Un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre. Estoy deseosos por terminar y pasar a la siguiente fase Sí, va a hacerle falta un giro de 180 grados si quieren revertir la situación ¿eh? Con una diferencia como esta, seguro que les resulta tentaduría por la victoria cuanto antes Pero yo no veo la necesidad de tomar ningún riesgo, al menos al principio De esta forma podrán pasar la presión a sus oponentes Y cuanto más aguanten, más desesperados se volverán Y entonces, entonces será el momento de atacar choque El Kievo Verona Vuelve a casa tras lograr Una valiosa victoria fuera A pesar de que prácticamente Queda una segunda parte El resultado da pie a pocas conjeturas Busca el remate Muy, muy desviado Bueno, mi experiencia me dice Que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Fernando. Balón para arriba. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Se hace con ella. Ha luchado abrazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto. portero saca en largo. ¡Parece que sale de esa! Blau ¡Llega la ocasión! ¡Gol del Esparta de Moscú! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡El Esparta de Moscú se adelanta en fue increíble cómo la pinchó, la controló y fusiló con la calidad que le caracteriza. Ese remate es el taracatedo. Fue ver la pelota, irá por ella, enganchar una magnífica volea para definir con una calidad, déjame recalcarlo, exquisita. ¡Se ponen por delante! Utiliza ese espacio en la banda. Trata de irse de su marcador. ¡El balón vuela! Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. El Esparta de Moscú. Trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. Guilherme Arana. ¡Ha cortado el envío! Quiere subir el ritmo. ...quiere jugarla rápido hacia adelante. La defensa debe replegarse. La pelota encuentra bien a su destinatario. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta. El Esparta de Moscú está jugando muy bien por las bandas. Y en especial la línea de ataque. Bueno, Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú. A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa y obligándola a cubrir más terreno. Ya sabes, creando espacios entre los defensas para que los compañeros puedan hacer de las suyas. ¡30 minutos de partido en la primera parte! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa! ¡O llega la ocasión!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 salir. Esta es muy... ¡Prueba el disparo! ¡Y llega el gol! Y con eso, se culmina la remontada. Pues bueno, fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación, habría sido poco menos que un crimen. Midió el pase al milímetro, el control fue perfecto y la definición de libro. Cuarto gol ya en esta competición. La ventaja ahora es de tres goles. Parece que los han dejado aturdidos ¿eh? y empiezan a parecerse una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más.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 Verona la recupera y vuelve a la carga. Parece que sale de esa. Ese balón no va a llegar a su destino. Qué buena primera parte. El Diego Verona... No se, achanta, no se ha venido abajo cuando pintaba fea la cosa Y el partido es ahora otro Llegamos al descanso Bueno, menuda locura de primera parte ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones es que es un espectáculo de partido Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad Puede pasar de verdad cualquier cosa Hemos visto tres goles en la primera mitad Pero ventaja mínima, 2-1 el árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. Recibe el balón en una buena posición. Aquí va un centro. Un corte providencial. Parolo. Balón arriba. Y se encarga de poner el balón en la banda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Parolo. El Chievo Verona trata de buscar esa chispa. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Quiero que tal vez... ¡Gran intento! ¡Menuda palomita! Una lección de juego combinativo! ¡Consigue imponer su físico y a... Va ganando el balón el Esparta de Moscú trata de crear juego cambia el juego a la izquierda la pone la juega atrás falta, la acción ha sido clara Avance se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? Parece que sale de esa Quiere subir el mismo. ¡Qué buen control! Vaya, lo han pillado en fuera de juego ...oportunidad de contraatacar... ...despeja como puede...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 Lo tenía claro, siempre, siempre lo ha tenido Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Marca el tercero en esta competición El Kievo, va dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos ¡Qué buen pase! ¡Podrá! ¡Puede buscar el disparo! ¡Ahí está! ¡Vuelven a meterse en el partido! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Es su segundo gol en esta competición. Se reanuda el juego. Y no tienen intención de tirar la toalla. Brain Tiene un disparo. ¡Qué eh, bien se sacó el disparo! ¡Han tenido la oportunidad de sentenciar! La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. La controla Parollo. ¡Oh! Avanza con deshizo oportunidad de remate. Teto, pero no pudo ser La defensa está siempre en peligro de verse superada Por un pase de este tipo, espero que esto le sirva Para concentrarse más Quiere jugarla rápido hacia adelante Ahí va un balón en largo Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego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 ¿Dónde dirigir el disparo? ¡Le han hecho falta! Parolo ¡Se hace con ella! ¡Buena salida! El pase es prometedor Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Brain Diaz! ¡Tenemos una señora ocasión! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero. ¿eh? Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de... Peleado. Se ha quedado con la pelota. Decide mandarla hacia adelante. Balón arriba. El árbitro da por finalizado el encuentro. El Chievo Verona avanza a la siguiente ronda. Desafíos más complicados aguardan. El partido de vuelta nos ha deparado un resultado digno de comentar. La verdad es que hicieron todo el trabajo en el partido de ida y sabían una cosa muy importante. Es que su prioridad el día de hoy era conservar la ventaja y encima lo han hecho perfecto. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Lo mismo digo. Un placer trabajar contigo.